Tal vez en el pasado trataste mal a tu pareja. Tal vez le humillaste. Tal vez le has gritado cosas sin sentido. Tal vez le hayas sido infiel. Le hayas mentido. Le hayas faltado al respeto. Le hayas engañado. Tal vez le has fallado en innumerables ocasiones Tal vez han empezado a agredirse física o psicológicamente Tal vez no le prestaste atención no tenías tiempo para escuchar cómo se sentía Lo sé Sé que has cometido muchísimos errores en tu relación como cualquier otro ser humano porque de hecho todos cometemos errores y quien diga que nunca tiene diferencias con su pareja es porque aún no ha vivido las verdaderas pruebas de amar a alguien diferente. La verdad es que en toda relación, por más amor que haya, siempre van a haber diferencias, discusiones, malos entendidos, pero lo importante ahí es aprender a mantenerse juntos a pesar de las peleas, a pesar de las diferencias y continuar luchando juntos para que las cosas puedan mejorar en su relación. Jamás permitan que el orgullo los aleje porque eso... El orgullo es la peor pelea que puede existir en una relación de pareja y no solo porque no se hablen y se ignoren todo el tiempo aunque por dentro estén muriendo por ganas de amarse, de abrazarse sino porque en ese lapso del tiempo en el que se alejan condenan y destruyen todo el amor que han construido juntos Ya no importa cuán mal hiciste las cosas en el pasado Ahora déjame decirte algo Nunca es tarde para hacer las cosas bien. Identifica en qué momento de tu relación fue que fallaste tú. Pide perdón y perdónate por las faltas cometidas. Cambia de actitud para que puedas convertirte en una mejor persona, en un mejor ser humano, en una mejor pareja. Si tu pareja te pide que cambies algo negativo en ti, Cámbialo, a veces nos encerramos tanto en esa absurda idea en que quien nos ama de verdad debe aceptarnos así tal y como somos, pero no, nadie merece batallar con las malas costumbres de alguien que tan solo vive lastimando, nadie tiene por qué continuar con una relación con alguien que tan solo humilla, con alguien que siempre menosprecia a menudo dice, si de verdad amas a tu pareja, aléjate no le hagas más daño, déjale marcharse pero no, claro que no si de verdad amas a tu pareja, cambia tú, pero no de pareja, cambia de actitud no te quedes simplemente esperando a que todo el mundo cambie a que todo mejore, mientras tú sigues siendo la misma persona de siempre, cambia tus pensamientos y vas a ver que cambiarás tus emociones, cambia tus emociones y cambiarás tu actitud y si cambias de actitud, ya habrás creado el mejor hábito que te pueda ayudar en esta vida a hacer las cosas bien. Cuida a tu pareja de la forma correcta. No le mientas, no empieces a ocultarle cosas. Resuelvan sus problemas dialogando, hablando. Bríndale confianza, bríndale amor, bríndale respeto. Y no le hagas dudar ni siquiera un segundo de su relación. Apóyala siempre, en todo momento. Motívala a seguir sus sueños, a luchar y a continuar. Y jamás permitas que nadie se meta en su relación